Mierda, and you're going to uh, the getty Ay, me voy pa' un getty Me voy pa' un getty Pero tú sabes que esto es mi getty So you can feel like little mermaid Mira ah, Porque si no me quema Y no me llores Cuando te quema la espalda Because you won't take time Catch you In a boat. I'm going to lay out Like this on the beach Cuando tú caminas por la arena, hay peligro también. Mi bronquite, mi bronquite. Hay droga, hay vidrio, porque la gente bebe en la playa. ¡Qué ajo! It's the beach. I can walk around barefoot. No, no, you cannot. It's like a ballerina. Mira, tengo una caja llena de curitas.